Se han realizado tareas de mediación tal y como habíamos quedado eh, y lo que establece y dice la Guardia Civil es que han establecido este punto, que de aquí no se va a poder pasar, entonces se puede estar aquí un rato y luego ver eh, qué es lo que se continúa haciendo. En las ciudades de Ceuta y Melilla existe un, una actividad que se ha llamado comercio atípico y que en realidad no es más que puro contrabando. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Pues porque no hay un acuerdo aduanero entre las ciudades de Ceuta y Melilla y Marruecos. Entonces, eh, el paso de mercancía debe ser siempre en concepto de equipaje de mano. Las personas pasan por la frontera con la mercancía como si fuera un equipaje, pero son productos de primera necesidad, zumos, galletas, papel higiénico, zapatillas de deporte, cualquier cosa cabe en los bultos de las porteadoras. A las 7 de la mañana... ...cuando se abre el paso fronterizo... ...estas mujeres que vienen de Marruecos... ...enseñan sus pasaportes y pasan a la ciudad de Melilla... ...donde unas furgonetas han dejado su mercancía... ...ellas cogen la mercancía y con cuerda las amarran a sus espaldas... ...y hacen el camino de vuelta hacia la frontera... ...300 metros, cuesta arriba... ...para pasar la mercancía... tienen que pasar de una en una, por tanto se produce un efecto embudo y, y en algunas ocasiones, eh, desgraciadamente, se han producido avalanchas con la muerte de alguna de estas mujeres. Son mujeres que están excluidas de, de la sociedad, eh, muchas de ellas son madres solteras y que aún todavía... Sigue siendo un grave estigma en la sociedad marroquí. Yo tengo ahora 20 años aquí trabajando. No tiene ningún problema. Sacando dinero y sale a comer. Tiene cuatro hijos. La, eh, la marido está casando con otra. Yo viviendo con mi hija como tú, más bonita, princesa. Y la otra princesa, y dos hijos. Todo en la Wow. Yo cogiendo el carro nada más de champú, cogiendo champú y colonia. Una vez también se coge la tela, pero el carro nada más hay un bolso aquí. Las mujeres, viene guapas, de 18 años, 20 años, va a trabajar aquí un año hasta. Ya, o sea, se joda. Pire, pire, pire. Se reventa el pobre. <risa> se reventa. Ya. Alguna vez esto sufre, sufre con, con el bolso, hasta la puerta. Y cierran, si te vuelve esto. Que ganas dinero. Venga, el dinero. Que los dueños de mercancía, ¿qué si, te quieren? Que nosotros, ¿qué ganan? ¿Qué ganan? ¿Qué ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? ¿Qué ¿Qué ¿Qué Grande. ¿Qué te <todos> ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué معندناش الرجاله ان الاولاد وانا كنستاهوهم مسكانين مكرفسين ربما يبغيش هادشي البارح واحد حرق راسه هنا ب... في بنينصر في في الناظور حرق راسه على على علام... الخدمه علام... ديالو على شي حرق هو غير شابونه كيخدم على راسو وجاوا داولوه السلعه حرق راسه هذا ماشي هنا ديالنا دي قانون بلادنا no no Son mujeres que, que sufren todo tipo de vejaciones, de abusos, y eh, eh, entonces eh, se ha, eh, ha reorganizado el sistema del paso de mercancías y se ha separado a los hombres de las mujeres. Los hombres entran por una fila, las mujeres por otra. Hay un problema en, en esa cuestión, la no existencia de un acuerdo aduanero entre las ciudades de Ceuta y Melilla y Marruecos. Por tanto, eh, no se les considera a estas personas, a estas mujeres porteadoras, trabajadoras, cuando realmente están haciendo un trabajo. Por pasar esos bultos, reciben ...un salario, si se puede llamar salario... En, ...de entre 1 y 3 euros... ...y sin embargo esa actividad en las dos ciudades... ...Ceuta y Melilla... ...genera en concepto de impuestos... ...más de 400 millones de euros al año. Entramos aquí, pagamos con nuestro dinero... compramos, compras... ...gastamos aquí dinero para salir para Marruecos... ...no nos dejan... ...y los demás nos dan palos... Y te soltan... Te dicen moro, te dicen muchas cosas. Yo soy de aquí, de, de la ciudad. Me lavo la cara en Marruecos hay uno aquí. Compro y vendo lo que sea, cosas viejas. Compro cosas viejas y lo vendo fuera. En Marruecos no nos dan nada, que no hay trabajo. Y aquí tenemos solo esta puerta, por donde se busca la vida a los pobres. lo cierra, por la cara del pobre. No los deja buscarse la vida.